La siguiente ponencia la va a impartir Ángel Benito Fernández López. Él es conservador del Parque Nacional de Garajonay. Hola, Ángel. Hola, ¿qué hay? Su ponencia se titula Impacto actual, previsiones de futuro y medidas de mitigación del cambio climático en el Parque Nacional de Garajonay. Eh, Ángel tiene una amplia experiencia en distintas áreas de gestión de espacios naturales protegidos en conservación, restauración del medio, conservación de especies amenazadas, control de especies invasoras, prevención y extinción de incendios forestales, seguimiento e investigación del medio natural, educación ambiental, etc. Ha participado en varios proyectos internacionales de conservación, es autor y coautor de libros y artículos en revistas científicas y de divulgación, conferenciante y formador sobre aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, espacios protegidos, gestión forestal y divulgación ambiental. Después de esta pre presentación, sin más, le damos la palabra a Ángel. Efectivamente, voy a hacer una presentación de, sobre el impacto del cambio climático en el Parque Nacional de Garajonay, previsiones de futuro y más que medidas de mitigación, van a ser medidas de, de adaptación, aunque también eh, de mitigación. Eh, bueno, El Parque Nacional de Garajonay fue creado en el año 81, eh, en 1986 eh, fue declarado Patrimonio de la, de la Humanidad Representa al ecosistema de la Laurisilva Canaria dentro de la red de parques nacionales y es un espacio, pues, dentro de la, de la, de la, de la, de la red de patrimonio mundial, un, un, un bien eh, natural. Bien. Eh, pasa la, la, la diapositiva. Eh, bueno, yo lo que voy a, a tratar de explicar es eh, lo que conocemos, cómo está eh, evolucionando el clima en esta zona del, de, del mundo eh, que nos afecta, eh, en Canarias, eh, cuáles cuál son las previsiones de, de futuro eh, de la evolución del, del clima en el, a lo largo del siglo XXI, eh, los impactos eh, que está produciendo y que estamos detectando en, eh, en, en, nuestro, en nuestro parque nacional, en el ecosistema de la Laurisilva, y las actuaciones que estamos llevando a cabo de conservación mmm, que tienen una relación con el, el cambio climático. Bueno, eh, lo que tenemos claro después de la, de la presentación de también de María Sintes eh, es que el cambio climático está aquí con nosotros. Eh, eh, hay un exceso de la temperatura de 0,2 grados por década que en el caso de, de España, pues es, es mayor, como se ha visto. Nosotros estamos en las Islas Canarias, donde aparentemente el, la incidencia, debido a que estamos rodeados de mar, pues eh, el cambio climático parece que, eh, al menos en buena parte de las islas, las zonas más bajas, eh, la, la incidencia es un poco menor. Es, pasa, por favor. Bueno, voy a, a, el, nosotros tenemos eh, una red de seguimiento eh, de climática relativamente reciente, pues porque no existía información previa a la declaración de, de Parque Nacional. Eh, por tanto, los datos que tenemos son a partir de mediados de los años 80. Eh, entonces, recurro un poco a, a información más general de, eh, eh, bueno, de la, los estudios que se han hecho en, en, concretamente en Canarias. A partir de un libro de divulgación que ha sacado un compañero de, que trabaja actualmente en el Parque Nacional del Teire, José Luis Martínez de Esquivel, donde pues, eh, se ve eh, la, digamos, las tendencias, aquí en los gráficos las barras uh, azules eh, se indican años frescos y eh, las pandas eh, por encima de color rojo, eh, bueno, los años más cálidos y vemos que hay una acumulación, una tendencia creciente hacia medida que eh, llegamos a, a la actualidad, donde se ve perfectamente pues, el aumento de la temperatura, que es en torno a una décima de grado por década, con tendencia a acelerarse. Sigue. Eh, las precipitaciones. Bueno, en el área regional eh, donde estamos, en el Mediterráneo, vemos que la incidencia también de la, de la, del descenso de precipitaciones es, eh, cambia según, según las zonas pero hay una tendencia general a la, a la baja y aquí si sí disponemos ya de una información muy concreta eh, del Parque Nacional donde con todas las series de, de, de, de estaciones pues vemos una tendencia que es más acentuada que lo que indica el, la, los datos regionales, que si eran un descenso de un 2% por década aquí estamos en un 4 o un 5% por, por década. Eh, pasa, por favor. Eh, otro factor que también se, se ve mucho en, en eh, muy fácil de, de, de observar en Canarias son la, la, la frecuencia, el aumento de la frecuencia de, de agresiones de aire sahariano. Aquí lo vemos, eh, donde pues, los cubitos representan eh, eh, bueno, determinado tipo de agresiones eh, de aire seco y con que llevan un aumento de, de temperaturas donde pues se ve cómo aumenta en las, en, los, en las últimas décadas, y esto se debe a, eh, digamos, una traslación del anticiclón de las Azores desde los años 70 hasta la actualidad, más hacia el interior del continente, con lo cual se pasa de tener una componente de noreste de los alisios, con eh, influencia oceánica, a eh, que se nos transporte con mayor frecuencia aire procedente del, del Sáhara. ¿Pasa? En cuanto a las predicciones, bueno, pues eh, tampoco son eh, excesivamente halagüeñas. Eh, aquí eh, diferenciamos para las temperaturas eh, lo que ocurre en invierno, en los meses más fríos y en los meses más cálidos y vemos como, bueno, también las predicciones para un, digamos, un, un escenario medio, eh, bueno, pues aumentos de 1,52 grados de temperatura que son mayores incluso en las épocas más, más, más calientes del, del año. Pasa. En cuanto a las predicciones de, la, de las precipitaciones, pues igualmente hay unas reducciones, aquí eh, las, las, las reducciones se producen más intensamente en los meses eh, invernales, eh, que es justamente la época de donde más llueve en, en, en Canarias, eh, y bueno, afecta eh, más intensamente a, la, a las zonas continentales, aquí estamos en el borde, pero posiblemente también incida bastante eh, con ese aumento del, del 2% por década en, en Canarias. ¿Sigue? Bueno, se habló de que eh, los efectos del cambio climático en la naturaleza estaban bien estudiados, se comentó por algún interviniente anterior. Eh, realmente eh, creo que es bastante más complicado trabajar con ecosistemas eh, naturales que con cuestiones de tipo de bienes culturales, porque eh, los impactos del cambio del clima sobre los ecosistemas, ecosistemas que son complejos y que hay muchas interacciones que no se dominan perfectamente, pues eh, crean muchos interrogantes. ¿no? O sea, existe un, un conocimiento muy insuficiente para, para conocer en detalle qué es lo que va a pasar. ¿no? Pero desde luego tenemos eh, evidencias claras que apuntan a que eh, con la rapidez con la que está ocurriendo va a haber problemas eh, para, la, para una reacción eh, rápida de los ecosistemas. ¿Sigue? Es, eh, lo más evidente son la, la incidencia que tiene sobre la, la, la vegetación, la desecación eh, que produce en un ecosistema como es la Laurisilva, que requiere de condiciones de, de humedad y de lluvia, ¿no? Entonces, bueno, a través de información satelital, eh, desde principios de los años 90, tenemos mapas que nos dan cómo, en torno al Parque Nacional, en los bordes, a lo largo de los bordes, sobre todo, pero también en, en los enclaves, eh, digamos, de lomos y zonas de, de poco suelo, pues eh, se producen aumentos de, de, de, de secación, de, de reducción de los índices de vitalidad. Aquí reflejo esta, esta, esta zona del parque, es el 20% que se quemó como consecuencia de, del, del gran incendio del 2012. Bueno, y... Esta, estos cambios, bueno, pues los vemos reflejados desde la, desecación, la decoloración y defoliación que produce en un año determinado, pero que puede recuperarse si viene en años posteriores, pero en estadios más avanzados ya vemos zonas como del parque con situaciones de este tipo tan, tan alarmantes. Algo que viene acompañado en el, también en el sotobosque, pues desde eh, los helechos eh, siempre verdes que caracterizan el sotobosque de la laurisilva, pues la desecación que, que se produce. ¿no? ¿Pasa? ¿Pasa? Bueno, y esta desecación lleva aparejado efectos colaterales. Uno de ellos es el mayor riesgo de incendios forestales. El incendio en Canarias, al menos en La Gomera, es claramente de origen humano. Aquí vemos las zonas de mayor incidencia que están fuera del parque, precisamente las zonas donde vive la gente. El gran problema que vamos a tener, aparte de la desecación, son el abandono del territorio en las zonas donde surgen precisamente los conatos de incendios. Que con la proximidad de las zonas bien conservadas, en color verde, de este tipo de vegetación, que no arde nada bien, pero teniendo en cuenta que se está rodeado de un tipo de vegetación muy inflamable, pues eh, se nos produce, se, tenemos riesgo de que vaya en aumento ese tipo de incendios como el que ocurrió en el año 2012. esto ¿no? es uno de los mayores riesgos del cambio climático, sin duda, acompañado el cambio climático operando junto con el abandono del territorio. ¿Sigue? Y bueno, pues los efectos que hemos estudiado de, de, de los incendios forestales son demoledores, desde la erosión que producen, la, eh, desa, la, eh, los, el, la, el efecto regresivo que tiene sobre las comunidades vegetales, donde la Laurisilva, pues, eh, eh, se reduce en las especies más nobles y aumentan las pioneras, que son además mucho más inflamables, hasta la desaparición de, de, de poblaciones y de especies raras y amenazadas. ¿no? Esto lo tenemos bien estudiado y es eh, realmente preocupante también el impacto del incendio. ¿Sigue? Y bueno, los impactos del cambio climático, como decía, son complejos y voy a poner algunos ejemplos ¿no? de, de cosas que ocurren, como por ejemplo, en el caso de zonas de... de la urisilva de cumbre, en donde eh, está con vegetación que no tiene eh, una, una fronda muy espesa, cuando hay esa desecación activa, al llegar más, más luz al suelo, eh, activa eh, las, los bancos de semillas de los matorrales, se forman estos estas, eh, sotobosques que cuando vienen los años secos se desecan eh, y bueno, eh, es una mecha para, para el incendio. Otro efecto puede ser en este mismo tipo de situaciones, la entrada de mayor luz. Eh, da una gran ventaja a determinadas especies eh, invasoras procedentes de América, eh, que también pues, eh, salen muy favorecidas con, esta, con estos cambios. Sigue, por favor. El incendio, además, eh, tiene un efecto retroalimentador. El fuego llama al fuego. Eh, las comunidades de sucesión que, es, digamos, suceden, valga la redundancia de, de los bosques quemados, maduros, a matorrales, eh, estos, estos estadios son muy, muy, eh, eh, combustibles, muy inflamables y, eh, por tanto, eh, los espacios incendiados durante muchas décadas eh, crean un, un territorio mucho más proclive al fuego y a facilitar la entrada de nuevos incendios cada vez avanzando más hacia los bosques maduros. Sigue, por favor. Y, bueno, ¿cómo reaccionan frente al cambio climático los, los ecosistemas? Pues, desde luego, adaptarse. Uno de los de la, de lo que estamos viendo en las adaptaciones es eh, el que la biomasa mm, va a disminuir, ¿eh? el, al menos en las zonas más, más, eh, eh, digamos, más desfavorables. Eh, y otra es moverse, ¿moverse hacia dónde? Desde luego emigrar, Pueden, se puede emigrar, pero en el caso de la laurisilva tiene un techo hacia 1.500 metros, donde ya a partir de ahí ya son condiciones 1.400, 1.300 metros que no dejan de ser favorables. O sea que eh, también tenemos una gran ventaja y es que el territorio es muy montañoso y hay eh, posibilidad de refugios en las zonas más abrigadas. ¿no? Pero la cuestión está, ¿pueden eh, moverse? Y a la rapidez con la que mm, suceden los cambios, bueno, pues esto depende mucho del, del estado de, de conservación, y de las y de la movilidad. Tenemos muchísimas especies amenazadas. Pasa al siguiente. La siguiente. Tenemos eh, resumiendo un poco lo que acabo de decir, unas ventanas eh, climáticas en la actualidad que, eh, si van cambiando, pueden reducirse, eh, de forma que los lugares apropiados, sobre todo para los ecosistemas más húmedos, como es la Laurisilva, pues vayan eh, desapareciendo y en los lugares, esto es un corte de la isla de Tenerife, el lugar donde tendría el escenario, el territorio de la Laurisilva, pues se vería muy, muy reducido. Pasa la siguiente. Entonces, el cambio climático mmm, no se puede ver aislado de la situación, de cómo está, esto ya se, también apuntó, lo, lo planteó María Sintes, eh, a cómo están las tensiones y los, los, la conservación de los ecosistemas, los problemas de conservación existentes. Eh, en el caso de, de la Gomera, eh, estamos en una situación donde eh, tenemos la vegetación potencial eh, como ha sido muy disminuida. ¿no? De forma que, a través de los procesos de transformación históricos, eh, tenemos aquí la laurisilva y aquí la, lo que llamamos laurisilva seca. En la actualidad, prácticamente todo el dominio de laurisilva seca, que es de donde puede proceder fundamentalmente los aportes a, ante los procesos de desecación están muy deteriorados y encima además están actuando eh, efectos como el, la herbivoría, estreses o, estres, o factores estresantes como la herbivoría eh, que ya comento, comento ahora y sobre todo además la situación de una parte importantísima en el caso de la vegetación, de la flora vascular, de muchos taxones que están muy, muy raros, muy amenazados, somos canarias es la capital de la extinción de europa eh, Garajonay presente la segunda y tercera área con mayor número de, de especies amenazadas que están relegadas a poblaciones muy pequeñas y eh, eh, en este estado de conservación tienen muy difícil poder reaccionar ante la ante estos cambios sigue el impacto de la me lo comentaba eh, aquí vemos por ejemplo en esta foto de la izquierda en eh, un sitio donde eh, aumenta la pendiente bueno pues vemos como esta especie Está totalmente recomida eh, debido a la, a la herbivoría y en cambio los sitios más inclinados, bueno, pues se, se conservan mejor. ¿no? Tenemos espacios en los bordes del parque con efectos de este tipo, que son como arados, la, estos, estos herbívoros aran prácticamente el territorio y lo preparan para la introducción de, de especies invasoras. Es un, un gran problema la herbivoría en Canarias. Sigue. El problema de las especies invasoras, que son un claro ganador, eh, de todos estos cambios. ¿no? El deterioro del territorio facilita la, el que, eh, bueno, los, ya, eh, junto con los cambios climáticos, pues, eh, eh, invadan el territorio. Aquí tenemos el caso de las piteras, ¿no? como ya prácticamente fuera de lo que es el, el área de la urisiva, está, están como, como especies ya pues muy, muy dominantes, ¿no? transformando los ecosistemas originales. Sigue. Un impacto pues muy inmediato y, y, y que afecta muy claramente la, la, la calidad de vida y las potencialidades económicas en la falta de agua. Aquí vemos, bueno, como algunos, este, en concreto esta, esta zona que se ha aprovechada dentro del Parque Nacional, se capta. Bueno, pues eh, por primera vez el año pasado se ha desecado durante varios meses. Eh. Aquí vemos pues una, un, una presa que también pues está, está seca. Esto cada vez es más frecuente y más claro. ¿no? Eh, sigue. Y bueno, pues uno de los ecosistemas acuáticos más amenazados de Canarias, los riachuelos, bueno, pues su riqueza, no solamente estamos hablando de agua para consumo humano, sino el agua como ecosistema. Bueno, pues eh, tenemos 40 kilómetros todavía de corrientes permanentes en, en, en La Gomera, pero eh, el, su potencialidad para albergar biodiversidad está disminuyendo como consecuencia de la disminución de los caudales y del aumento de las temperaturas. A mayor temperatura, menor oxígeno y cambie completamente la, la, la ecología y la presencia de, sobre todo, de especies endémicas que son numerosas. ¿Sigue? Y bueno, ante este panorama, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo diría y un poco reclamaría el papel que tienen las áreas protegidas como escenarios importantísimos para la lucha contra el cambio climático, haciendo lo que se supone que tienen que hacer, que es conservar. ¿Eh? la adaptación al cambio climático mediante la conservación de la naturaleza lo hemos venido haciendo desde siempre ha sido nuestra labor y por eso en, cuando se habla de, de bueno de que tenemos que cambiar nuestra sociedad y nuestras cuerpos, pues lo que tenemos es que en nuestro caso que reforzar lo que venimos haciendo con determinados eh, cambios eh, que nos que, que, bueno pues los conocimientos no, de las últimas décadas pues nos apuntan ¿no? desde luego está por un lado el mantener eh, esta, esta estrategia ¿no? De, de, de no intervención, de permitir que la naturaleza puede, pueda funcionar libre de, de, y dejarla evolucionar. ¿no? Eh, pero no con un criterio, una forma de gestión pasiva, sino activa porque los, estrés, los factores de tensión, en el caso de la herbivoría o de los incendios, están presentes. O sea, es necesario gestionar eh, los, los factores de, de, de amenaza. Sigue, por favor. Pero también eh, en, lo, en ecosistemas transformados eh, como los que tenemos es necesaria una gestión activa. Este es un ejemplo en la zona sur del Parque Nacional, donde eh, cuando fue declarado un 15% de la superficie del parque eran plantaciones comerciales de, de pinos para producción de madera, donde se desarrolló un gran programa de conservación transformándose en la, los pinares en, en, plant, en plantaciones de pinos en, en la urisilva. Aquí vemos pues, el cambio de estas 500 hectáreas que fueron transformadas, pero que desgraciadamente pasa a la siguiente. En el 2012, en estas zonas pues, fueron quemadas en el gran incendio de 2012, en buena parte. Y nuevamente, eh, debido lo, al gran impacto del incendio, pues hay que actuar mediante repoblaciones, pero repoblaciones entendidas eh, no de la forma tradicional, trabajando solamente con especies de arbores, sino con todo el, el complejo de la, de la vegetación acompañante. Y manejando el matorral. El matorral es una ayuda, no hay que, eh, digamos, destruirlo para implantar árboles. Hay que trabajar eh, ayudando a la sucesión natural, respetando también parcialmente los, los matorrales. sigue En otras zonas donde tenemos eh, bueno, problemas de invasión de especies exóticas... Eliminamos las especies exóticas, aquí vemos una ladera con, con eh, tunera como puntia, eh, donde pues, bueno, se ha trabajado, eliminado, aquí están los, las actuaciones, y trabajando los lugares que se van vaciando con un complejo de especies eh, ayuda, eh, que son raras en estas zonas, eh, donde bueno, pues, eh, les ayudamos a que, que reinvadan estos, estos lugares. ¿no? Esto es un otro ejemplo de gestión activa, también muy desarrollada aquí en Garajonay. ¿Sigue? Y bueno, pues otro de los programas importantísimos que tiene el Garajonay desde su creación es el trabajo con especies de flora amenazada. Estamos trabajando, eh, pasa la siguiente, con treinta y pico eh, especies. Eh, creo que no hay eh, posiblemente en toda España un espacio protegido que se trabaje a la vez con tantas especies, es ya más que un trabajo especie por especie, es un trabajo conjunto de, de, de todas ellas. Aquí vemos un poco el mapa de donde se han creado poblaciones nuevas dentro del Parque Nacional. Y, y bueno, esto puede ayudar a, a favorecer la respuesta ante el cambio climático de estas especies que en tan mal estado están. Pasa a la siguiente. Y bueno, pues eh, eh, es muy debatida la, las cuestiones de, de la gestión, aquí en Canarias especialmente, dentro de la, del mundo de la conservación a veces no hay acuerdo de hasta dónde tenemos que actuar. Eh, bien, eh, nosotros eh, proponemos para el caso de las especies eh, amenazadas una gestión activa clarísimamente, porque son muchos los, los factores que van en contra de ellas. Y eh, bueno, una de las cosas que hacemos también es trasladar mediante traslocaciones, o sea, eh, digamos, una gestión de, de migración asistida, eh, el llevar a zonas más elevadas, eh, zonas, especies que están incluso fuera del, del parque nacional, pero a sus puertas. ¿no? Aquí tenemos pues algunos ejemplos donde tenemos ya mucha experiencia y vemos cómo, lo, lo bien que en muchos casos funcionan este tipo de actuaciones donde ya las poblaciones que hemos ido creando están eh, ya regenerando y, y, y, digamos, tomando su propio camino. ¿no? Sigue, por favor. Y ya para finalizar, eh, comentar que eh, el Parque Nacional de Garajonay forma parte de la red de parques nacionales eh, y la red eh, de, de, de parques nacionales, el organismo autónomo de parques nacionales, está dentro, incorporada una red de seguimiento del cambio global. Eh, se trabaja con la Oficina Española de Cambio Climático, la EMET, la Fundación de biodiversidad y también el organismo autónomo, donde pasa, por favor, la siguiente pues se han establecido en varios parques nacionales, en 11 parques nacionales, pues toda una instrumentación, sea de estaciones automáticas, bollas en los parques marítimo-terrestres, bueno, para seguir estos, estos procesos de, de, los, de, de, de cambio climático en los parques nacionales. Desafortunadamente, el Parque Nacional no está incorporado a esta red, tenemos nuestra propia red, pero sería muy bueno que, eh, poder incorporarse en los próximos años que nos ayude a entender un poco mejor bueno, pues lo, que, lo que está pasando. Quiero comentar también, para finalizar, que hay una, a través de la línea de subvenciones a la investigación, el organismo autónomo está financiando en los parques canarios eh, un proyecto interesantísimo que evalúa especie por especie eh, bueno, cómo van a reaccionar ante, ante los, las los escenarios de cambio climático. ¿no? Eh, esto nos va a dar pautas eh, muy buenas, para, para la, eh, espero, y útiles para lo que es la, la, la gestión de, de, de estas especies. Y bueno, por mi parte, nada más. Espero que mmm, haya servido algo este, esta, esta presentación de, de lo que hace, se hace en un parque nacional eh, ante este reto del, del cambio climático. Eh, un, un lugar mmm, que forma parte de una red de, de mucho mayor, pero que este es el, digamos, la actuación local de conservación eh, frente a, la, a, la, a este enorme problema que, que se nos viene encima eh, como gran reto de conservación. Eh, muchas gracias a todos y nada pues. Muchas gracias a ti Ángel, eh, ha sido nuevamente una ponencia muy interesante de un ejemplo concreto de un bien natural en este caso. Eh, Declarado Patrimonio Mundial y yo creo que las conclusiones eh, que podemos sacar de tu intervención pues eh, son un poco ¿no? las, las que se han visto en las, también en las eh, ponencias eh, precedentes de que hay que hacer un abordaje de supervisión y monitorización y, y en ese sentido intentar adaptarse, esa adaptación, mitigación y... Y bueno, en el caso concreto del, del Parque de Garajonay, es verdad que tenéis muy detectado el, el, el riesgo más evidente, que es el de, los, el de los incendios por la desecación de la, de la flora, y en ese sentido, pues seguir eh, trabajando como, como lo estáis haciendo y, y a ver si os podéis unir a la red de, de, parques, de seguimiento de parques nacionales, de cambio climático, perdón, de, de cambio global,